Hola, espero que puedan verme. Este es el primer video en directo que realizo aquí a través de, de YouTube. Vamos a ver cómo va. Muy bien. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? ¿Me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? Espero que me puedan ver, que me puedan escuchar muy bien que la pantalla esté uh, bien cuadrada por favor eh, antes de comenzar déjenme saber si me ven bien la pantalla si me pueden escuchar es el primer video en vivo que realizo a través de, de, de youtube así que espero que lo disfruten por favor déjame saber si me ves me escuchas bien y la pantalla está bien uh, alineada bien encuadrada en unos minutos vamos a comenzar, ¿vale? Ok, se ve bien la pantalla, está, ¿sí? Bueno, me dicen que se ve bien, ok, no se ve al revés, bueno. Entonces me ven, me escuchan bien, hola, ¿cómo están? Por acá, hola, ah, si es la primera vez que nos vemos, que me ves o me escuchas, mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este video en directo he decidido realizar este video en vivo para anunciarte una gran novedad. Así es, por fin está a disposición la página web de Español Real. Ya tenemos página web y he puesto a disposición las clases de conversación en español real así que ya podrás reservar tu clase en español real conmigo estas clases van a ser online en línea y vas a poder conversar en español en español real directamente conmigo en estas clases eh, estas clases van a ser privadas y van a ser personalizadas vamos a interactuar mucho en español en estas clases vas a hablar mucho en español vamos a realizar ejercicios voy a ayudarte a pasar de ese estado de comprensión a un estado de expresión a través de ejercicios vamos a abordar juntos muchos temas temas de tu interés puede ser la música la cultura cultura hispánica eh, el trabajo los viajes, la educación, las relaciones interpersonales, absolutamente todo para que de esta manera te apoderes del español, para que puedas sacar a ese hispanohablante nativo que llevas dentro de ti. La idea de estas clases es poder ayudarte de una manera más personalizada y más focalizada según tu necesidad, tus necesidades y tus objetivos. Así que Espero que puedas reservar la clase. Aquí debajo en la descripción he puesto el enlace de la página web. Ya puedes reservar tu clase, así que simplemente tienes que darle clic y podrás dirigirte a la sección de Reserva tu clase en la página web de Español Real. Es muy sencillo, allí podrás encontrar diferentes planes y también podrás encontrar un formulario el cual te pido que lo, que lo llenes, que lo completes, ya que de este modo eh, vamos a poder, eh, voy a poder conocerte mejor y vamos a poder iniciar ya con tu mejoramiento del español. Estas clases van a ser muy interactivas, van a ser auténticas, naturales, dinámicas y vas a poder aprender mucho vocabulario eh, modismos, giros, expresiones, frases hechas, construcciones en español real, refranes y vas a poder alimentarte de mucha cultura hispánica que es muy importante como historia, arte, literatura, vamos a poder también leer juntos, discutir temas de tu interés, temas que te puedan hacer más fuerte en español temas que te provean que te apasionen y que te provean esa confianza que necesitas para poder hablar español con, eh, con confianza fluidamente y sin estrés vamos a hacerlo como siempre les digo de manera auténtica y divertida así que simplemente tienes que darle clic debajo vas a poder encontrar debajo en la descripción Vas a poder encontrar el enlace, ahí están todos los detalles. También se encuentra a disposición en la, página, en la página web los testimonios. Podrás ver testimonios de otros estudiantes que al igual que tú han podido beneficiarse de Español Real. Y conocen el trabajo de más de dos años eh, en las redes sociales y a través de Facebook de Español Real. También vas a poder ver la opinión de otros profesores. Hay muchos profesores eh, con, los, con los cuales he colaborado, que me conocen o hemos hecho trabajos eh, juntos. Así que también vas a poder ver el testimonio, los testimonios, las opiniones de todos estos profesores. También quiero anunciarte algo que se viene, así que estate atento, atenta, ya que se viene la Academia EÑE, la Academia Español Real. En esta academia vamos a hacer muchas, muchas cosas juntos. Esto será anunciado en los próximos días o semanas, así que también es otra opción que estoy poniendo a disposición para ayudarte, para ayudarte eh, de una manera auténtica y divertida. Vas a poder conocer a otros hispanohablantes, a otros aprendices de español, interactuar conmigo directamente, y va, va a existir también un grupo eh, privado en facebook así que muchas cosas se vienen en español real a partir de este año he estado trabajando eh, desde comienzos de este año he estado trabajando muy muy muy duro para poder ayudarte para, para poder ofrecerte muchas opciones y que puedas pasar de ese estado pasivo de ese estado de miedo, de ese estado de frustración en el cual no puedes comunicarte en español, aquel estado activo, aquel estado positivo, optimista, dinámico, en el cual puedes hablar español sin problemas. Si es tu caso, estoy seguro que esto te va a ser de gran, pero de gran utilidad. Comparte este video con otras personas que al igual que tú, otros estudiantes, tal vez tengas amigos, familiares o contactos que quieran practicar su español, que quieran mejorarlo, que, que tienen conocimientos sólidos del español, sin embargo no son capaces de hablarlo por distintos motivos. Esta metodología, esta filosofía me ha ayudado mucho, ya que al igual que tú, yo estuve mucho, pero mucho tiempo Estudiando inglés y no podía hablarlo. Estudiaba siguiendo un método tradicional, en la escuela, luego en un instituto, en la escuela de idiomas, en la universidad y así. Se pasaron 15 años, más de 15 años. Con esta metodología vas a poder apoderarte del, del español, de una lengua, hacerla tuya y poder hablarlo que es lo más importante expresarte comunicarte para distintos objetivos que tengas puede ser trabajo puede ser la vida privada algún viaje una maestría etcétera sin más hispanohablante te invito entonces a darle clic debajo a de este enlace allí vas a poder conocer a los otros estudiantes eh, también puedes seguirme en la página facebook español real allí podrás encontrarte con otros hispanohablantes que al igual que tú están aprendiendo vas a poder interactuar con ellos y vas a poder tener acceso a todo el material y los recursos gratuitos que he ido publicando por más de dos años en español real sin más te saludo y espero verte muy pronto en la clase de conversación ya somos, acá tengo una lista, somos ya muchas personas, ya hay muchas personas, miembros de la comunidad de la familia Español Real que ya comenzaron a reservar, así que espero que tú seas uno de ellos. Te saludo, que tengas una, una linda, un lindo día y nos vemos muy pronto en otro video en vivo en Español Real. Cuídate. Y saludos, ñ. Chao.